Esto es malo. No tenemos ni siquiera una radio con él, ni ninguna defensa. No conozco este lugar, Freddy, pero vamos a encontrarnos con él. Mantengamos esto entre nosotros por ahora. No, tú, tu, tu brazo, si lo pones así. Toy Freddy la va a reparar. que ¿qué tan lejos estamos de casa? Echaré un vistazo. ¿Puedo tomar prestado tu brazo? ¿Por qué necesitaste de su brazo? Nuestros poderes con Golden requieren asistencia especial. De todos modos, tenemos que ir hacia Breach City. Eso es una caminata de tres días. Lo siento, ¿cómo sabes eso? Tengo mis razones. Puppet, ¿no nos puedes teletransportar hacia allí? Acabo de usar lo último de mis poderes entonces. Tengo como un temporizador, se podría decir. Esto me está volviendo loca. Todos escuchen. Sé que todo ha sido duro, especialmente porque Foxy decidió irse abruptamente, pero no debemos dejar que eso nos limite. Mira, lo que estoy consiguiendo, que tenemos que jugar a un juego, no hemos tenido un momento de paz, así que aprovechémoslo al máximo ahora. Seguro estoy listo para jugar. Ok, yo también. Entonces aquí van las reglas. Hago girar la linterna y a donde caiga el animatrónico tiene que responder a una pregunta con la verdad. Entendido. Lo entendemos. ¿Quién va primero entonces? Quiero decir, si Toy chica es de la idea, así que. ¿Por qué me tratas de esta manera? Podemos por favor, que no sea ahora. Me lo merezco saber. Okay, okay. I, I, uh, I... No me gustas. Bueno, no es tan obvio. No así no. Quiero decir que no me gusta, no me... No me gustan las mujeres, ¿ok? ¿Pero qué tiene que ver eso con tu actitud así y a mí? No lo sé. Solo tenía miedo y no sabía cómo expresarme. Así que me desquité contigo porque pensé que te gustaba Toy Freddy. ¿Qué? Nunca dije que me gusta sin ofender. Y otra vez, ¿qué excusa es esa? Porque me gusta. Lo siento Toy Freddy. Por favor déjame solo. Pero Toy Bonnie. Por favor. Lo siento. No soy al que deberías disculparte. No puedo creer que esto acaba de pasar. Using them.